Hey, ¿Qué más, parceros? Yo soy José, aquí es de la ciudad de Medellín, presentándoles el Chuzo Live Sessions. Este tema se llama Quiero Tenerte y espero que se los oyen conmigo. Brutal. La gente, tampoco el presente Si tú no estás, mi vida, todo me da igual Y cuando cae la noche, sigo pensándote Y ahí sigue la luna, cuestionándome de tu cuerpo espacio, Ser ese beso que anhelan tus labios. Volver el tiempo atrás que está a tu lado. Y yo no sé cómo hacer para decirle que quiero volver. Que todas las noches extraño su piel. Y que me estoy volviendo loco estoy muriendo poco a poco Entendí que ya no estás Y que sigo extrañándote De noche cuando hay luna llena Y jugábamos con las estrellas Dime si otro te calienta Mami, yo sé que todavía me piensas Si estás sola y te tocas Cuando piensas en mí Y yo me entro de ti Tú te entrojas de mí, girl